Chicos, estamos listos para iniciar el control. Presten atención a las indicaciones. El examen es individual. No está permitido el uso de materiales. No deben conversar con nadie. A concentrarse y mucha suerte. No sé si debo informar a la profesora Roma de esta situación. Los demás sí seguimos las reglas y no sería justo que nos perjudiquemos todos. Recuerda. Portar un celular o un medio que contenga información prohibida de los cursos durante una evaluación es una falta muy grave y también cometen falta todos aquellos que incumplen las indicaciones que se establecen en las evaluaciones.